Un elemento fundamental cuando se está pensando en la transformación de una región es conocer cuál es la vocación de la propia región y por eso hablamos de un proceso de escucha. Sirve también para revelar capacidades, posibilidades, yo diría incluso sueños ...que tiene la gente de, de esa comarca... ...y para que a través del proceso de escucha... ...y una conversación continua entre los diferentes actores... ...se vayan decantando ámbitos de oportunidad. Estamos haciendo entrevistas y se han hecho multitud de entrevistas... ...de forma continuada en, en las regiones... ...y lo que queremos es poner en marcha iniciativas... ...y la palabra más importante es conectadas. Nos gusta verlo como co-creación... ...que no viene una idea de arriba a abajo... ...sino que las ideas parten de abajo y se ponen en común... ...y se visualiza si hay intereses compartidos. Es la esencia de una plataforma frente a procesos... Digamos, ...en los que cada uno busca eh, su solución o una solución estrella... ...las plataformas lo que hacen es juntar a diferentes actores... ...para que se puedan construir digamos, soluciones eh, colaborativas... ...que luego cada una va a tener su desarrollo individual pero empezar a funcionar con una clave de construcción colectiva. Esta conexión entre las acciones colaborativas y las, y las percepciones de la gente son las que pueden permitir a los territorios, en este caso a Lada y a transformarse desde una perspectiva sostenible.